El ciclismo de ruta me ha dado la posibilidad de estar muy feliz en la ruta, estar muy feliz con todos mis compañeros, estar feliz con mi familia. Y voy a seguir hasta que el Todopoderoso me lo permita, montando, rodando por todas las carteras nacionales y estar en buena actividad.